Ah, loca, ¿dónde viene? Pues nada, he hablado aquí con la Lucía sí. ¿Qué te ha dicho? Que es muy falso, que no sé, me cae mal Yo sí. llevo muy mal las cosas con ella Pues no sé. bueno, nada, ahora me voy a ir allí a dar una vuelta no. No. No, sí. para Hola chicas, ¿cómo estás? ¿Qué tal Lucía? ¿Cuándo sí. quieres? Sí. He estado allí con Me cae mal Sin soportar Es muy falso, me tomo mucha mierda aquí. ¡No!